Conducta Calle. ¿De qué se trata esto? Gaspar Contreras, que ya está con nosotros, nos va a contar todo. Hola, Gaspar. Bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo andan? Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Siempre es un placer venir acá. y hay, Ahora que hay más invitados como el Peter, oh. el doble de placer, porque esta mañana fui a su lugar de trabajo y no estaba. Ah, ah mira. Estaba descansando a lo mejor para venir acá. No, sí. no, La parazo. noticia está en la calle, hermano. Oh, loco, loco, loco. loco. Uh. Eh, bueno, interesante esto Muy de Muy interesante. Después de seis años esperando Conducta Calle, esta banda que Armamos en contextos de encierro, que se armó en la cárcel, por primera vez en un escenario grande, justamente en el Teatro Mendoza, que ha quedado espectacular, lo pudimos recorrer la semana pasada, estuvimos visitándolo, así que ahí vamos a hacer un, una Big Band, 17 músicos en escena, siete invitados. Son todos eh, personas que han estado privados de su libertad, la mitad. La mitad son chicos que están privados de libertad, estamos esperando a algunos que todavía están, en están detenidos, algunos... Salió en libertad y por cuestiones de la familia, o de la lejanía, no, no son parte. Sí. Pero bueno, está el polaco, el palta, el Diego acá. Son los principales, del front line. Te voy el... a preguntar el porqué del palta. porque ah. A mí me, me dicen palta y es China Suárez. No. Me da miedo, me da miedo preguntar por qué. No, no, es, es más sencillo lo que parece ah, el okay, apodo okay. Por qué el palta. Eh, y el Nacho, que es uno de los chicos que está con prisión, eh, sale los fines de semana. sí Y así que hemos pedido ahí a los jueces, a los fiscales, que nos lo dejen sacar un ratito. Para el, la, para el evento. Para el evento, porque en serio estamos preparando un mega show. Qué interesante esto también, que saber que han estado privados de la libertad, pero que han estado utilizando su tiempo en, en algo artístico y cultural, ¿no? mira no solamente artístico y cultural, sino que yo siempre recuerdo una foto de un, de un acto, ¿no? De julio, 25 de mayo donde el abanderado y escolta de primaria, secundaria, universidad y cct los ocho eran músicos de conducta académica. Una de las condiciones para ser músico de la banda era que tenían que estudiar, que tenían que hacer talleres de, de, de mindfulness. Ninguno de los chicos de la banda en ningún momento estuvo por... o no, ninguno de los, que, de los que participaban estuvo por causas de violencia de género, era una de las condiciones ah, que perfecto. no tuvieran causa de violencia de género. Sin embargo, todos hacían talleres de nuevas masculinidades, para que Ajá. entendieran lo, los nuevos mecanismos que se estaban dando en la calle. Para deconstruirse. Para deconstruirse. Entonces era como un proyecto, o sea, no era solamente hacer música, claro. sino proyectarse cómo iba a ser la realidad una vez que se encontraran en, en la calle. Bueno. ¿Y cómo es que está la, la idea de la banda? Mirá, empezó con Diego, que lo van a ver enseguida, Diego llegó al penal con un teclado, al que le faltaban la mitad de las teclas, ...que lo tenemos, ese teclado lo tenemos en la sala de ensayo guardado... <risa> ...y empezamos a sumar gente y era juntar tarros de basura... ...tachos, bol, eh, vasos con arroz... ...y hacer que sonara... ...y teníamos un cantante que lo, lo queremos muchísimo... ...es más le mandamos saludos que nos está escuchando... ...pero le ponía mucha intención... ...o sea la misma vocación él tenía para el canto... ...como yo tengo para, para el fitness... Eh, pero, no entiendo por qué la risa pero. No, era, era, nos sentimos no, todos identificados Por el tema del canto nada más no. Muy buena intención pero era solo eso Y el día que lo trasladan a él, ese mismo día Llega el palta al penal Que bueno, ya lo van a escuchar ahora, ahora En, el en próximo un ratito, vlog, no, en un ratito. La voz. Me encantó, Gafar, gracias no, un, por placer, favor. un placer, un ¿eh? placer Agradecidos y por quiero gracias. que sorteen Entradas acá para la audiencia ah, sí, por supuesto El próximo miércoles nos esperamos en el Teatro Mendoza No solamente a ver un show Sino... Que se animen a creer en improbables y a crear imposibles y que nos acompañen a darles una segunda oportunidad a estos pibes. Qué lindo, qué lindo mensaje. ¿Cuántas entradas nos das? ¿Cuántas querés? Ah, mira. No, no para los amigos acá de para todo que siempre cuentan. Tres, cuatro, sí, para el Instagram. Tres, cuatro pares. Me gustó. Cuenten con ah, eso. No, ¿no? Todo lo de pares. Bueno, claro, no, no gusta, si vamos con un 5. Vamos con cinco Cinco pares. 5 pares, cinco pares. Cinco. Lo ponemos ahora en Instagram. ¿Te parece? Arroba para todo TV, dale, seguinos también por ahí, Gaspar. Muchas gracias.